Buenas tardes, hoy estamos aquí en la oficina eh, Prime State Public Adjusted, marzo 16, 2020. Estamos aquí con la señora Gar, eh, Jackie Garbers. Jackie Garbers es una de nuestras clientas que ha, mm, se ha repetido, eh, la, em, las hemos representado muchas veces y la experiencia que ella tiene con eh, nuestra oficina es una experiencia maravillosa. ¿Y quién mejor que la señora eh, Galvez que dé su propio testimonio acerca de los servicios, profesionalismo y resultados de nuestras oficinas, Prime State Public Adjustice? Adelante, Jackie Galvez. Gracias, Carlos. Y quería decir que eh, yo he usado los servicios de Prime State Public Adjustice en eh, algunas ocasiones, ya llevamos años desde que ha pasado un huracán al otro y recientemente la experiencia fue con el huracán Irma en el cual yo me demoré un poquito en hacer el claim pero ellos me aseguraron que todavía estaba tenía la oportunidad de hacer mi claim eh, hice claim yo tengo dos propiedades tengo unas propiedades que rento y él eh, fuimos a la casa mía que es a donde vivo y la otra propiedad eh, resulta que que la casa mía, donde yo pensé que no iban a, a poder hacerle el claim rápido, pues se procesó de lo más bien eh, y me dieron lo que me merecía en respecto a mi techo. Tuve otra casa que pensé que era más fácil de conseguir el claim y no fue así. Ese caso tuvo que ir a abogados, ellos eh, me aseguraron, estuvieron conversando conmigo. Eh, se toma su tiempo, pero al final hoy estoy aquí para recibir mi cheque, porque la compañía de seguro... Eh, no me quería pagar lo que yo me merecía. Básicamente me decían que el deducible mío cubriría eh, los gastos de la casa. No fue así, el, el caso fue mucho más de lo que yo esperaba y voy a poder cambiar el, no solamente el techo, sino hacer los arreglos de adentro del techo que ha pasado, que se ha mojado con el tiempo y ciertas otras cosas, pintura y todo lo demás. Así que estoy muy contenta con todos los resultados, siempre ellos han trabajado muy bien para mí y los recomiendo para que ustedes los usen y se sientan satisfechos, se sientan con, con paz de que ellos están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Eh, señora Gálvez, aquí como usted sabe tenemos el cheque suyo eh, para que usted eh, cubra todas las necesidades por los daños del huracán Irma pero queremos decirle a nuestra audiencia que, como, como empecé diciendo, hoy es, eh, estamos en marzo y tienen hasta septiembre 10 del 2020 para iniciar cualquier reclamación de seguro en referente al huracán Ilma. Cualquier daño que ustedes crean que eh, no excedan el deducible, llámenos. Nosotros hacemos una evaluación gratis eh, de todos los daños. Y decidiremos si lo representamos o no, pero usted no tiene ningún costo con llamarnos y nosotros pasar por la casa. Señora Garbes aquí le entrego su cheque. Muchas gracias. Hello. Thank you, uh, Carlos. Um, Prime State Public Adjusters has just um, awarded me the check that I have been waiting for um, to take care of my properties. I uh, had two claims. One was for my personal property or the home I live in and another for a property I have as an investment. Um, it took a little longer with the investment company. I thought it would be faster, but it did not turn out. The insurance company that I was looking for to cover my roof, which was uh, damaged by uh, Irma, did not um, want to cover my expenses of the roof. They only said, they were only covering uh, under my deductible, however, Prime State of Justice came in, they evaluated the situation, they did, made the adjustments, they put in the claim, and they represented me. I didn't have to deal with the insurance company. They dealt with it, and today I'm receiving a check that is taking care of the legitimate cost of what my roof repairs will be, and I am very happy and satisfied with their work. Uh, the best part of it is that they handle it with the insurance company, you don't have to deal with that. We are not, con uh, I'm not a general contractor, I don't know about those things. So I always let them take care of that situation. So peace of mind, today I'm receiving my check, it took a little longer because they did not want to pay, but at the end of the day, I, uh, the, the, the claim I felt is justified and now I'm, I'm satisfied. So I strongly recommend that you talk to Prime State Adjusters To, um, to get an idea of what what it is that you want, you have no obligations, and then you take it from there. Thank you. No olvide de llamarnos a nuestro teléfono aquí en Cora Gables, uh, 305-595-9595. También entren a nuestra página uh, y ahí podemos pueden determinar o pueden encontrar que tenemos varias oficinas en otros estados que también nos pueden um, buscar y eh, nos atenderemos en, en los estados que estamos licenciados y eh, que tenemos una cartera de clientes muy satisfechos también como en el estado de Nueva York, New Jersey, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda, el teléfono a llamar en la Florida es 305-595-9595. Lo esperamos. Gracias.